Vamos a estar mal porque yo he quedado bien, Oh. ¿Qué? Vale, lo raro es que aquí me pone cinco huevos Estamos viendo y cuatrocientos Vale, pues entonces me voy a hacer. Vamos a ir al nivel directamente. Pues eso está mal. Vale, aquí. Vamos a la fábrica. Y yo creo que ya con nuestro amigo el mono podemos hacerlo. Que es lo que quería hacer hoy. Pues eso está mal, pues lo tengo bien. Tengo 5 huevos. Son 5 huevos. Y pues 200 gemas. Vale, vamos allá. A ver qué tal. Vamos a ver. acordáis ahí ahí estaba oh no salió el cartel como que era el nivel del mono bueno vamos allá no sé también. El laboratorio está asediado Hay rindos por todas partes gente mueve. Vale Pues no vas a hacer entonces el laboratorio, vale Y ya pues podemos hacer este nivel Vale, pues vas a hacer este primer nivel De las montañas ya Y ya hacemos el otro Vale Claro, claro, es normal, claro Te tienes que hacer el... Me tengo que hacer el nivel de laboratorio Vale Pues va a ser esto bastante largo entonces Perfecto, vamos allá. Claro, porque le he liberado. Pero no del todo, simplemente le he liberado de la jaula de las gemas. Vale, pues vamos a irnos al nivel del laboratorio directamente que está aquí. Y vamos a irnos. Pues Hacemos este y el otro nivel. Y ya pues... Hacemos... Entrando en el laboratorio del Gente 9. ¿Qué ha sido eso? ¿Has visto algún rinoc? Creo que he visto uno ¡Uf, Hazme caso Spyro Ni se te ocurra pasar una semana en una jaula Porque de golpe y porrazo Puedes encontrarte con que tu isla está a merced de los reinox Bueno, tengo que irme Mi pistola láser y yo Tenemos trabajo Vamos allá Me encanta el mundo de... ah, Agente cachondo, 9, mi enorme. alumno favorito Bienvenido de nuevo al laboratorio de la isla me temo que los rinox se han apoderado de la zona. Podrías detenerlos antes de que se carguen mi investigación. Claro que sí. uh. vamos adelante. Vamos un poquito. Muy bien, bueno, el Será como en los viejos tiempos. Dispara a los muñecos para pillarle el tranquillo, pero ten cuidado. Creo que hay un rinox escondido entre ellos. Vale, está allí. Perfecto. Vale, nos vamos disparando. Ahí Vale, ya hemos llegado Un montón de Rinox están esperando para emboscarnos en cuanto desaparezca el campo de fuerza Seguirán viniendo hasta que le dispares al botón de pánico rojo que hay junto a la puerta de la que sale Vale, respeto. Pues vamos allá Estos indicadores muestran que hay Rinox Escondidos tras la pantalla Venga, yo enciendo el pedestal Visualizador y tú les disparas Mientras atacan, usa el modo Francotirador bueno, franco A ver Esto es nuestro, vale Ah, aquí sí. Perfecto, cuidado que nos ha dado uh. Procure no caer Vale, no me puedo ¿eh? caer Vale, perfecto Son seis, ¿eh? Nos quedan tres No más Ahí está. ¡Has acabado con todos! Veamos en qué estado está la sala de máquinas. Apuesto a que los Rinox la han dejado hecha un asco. Vale, perfecto. Ahora que cogiendo gemas. La sala de máquinas está llena de pájaros. Para apuntar a los pájaros de los nidos, usa el modo francotirador y luego vale, acerca la vista no lo para lograr una precisión milimétrica. Vale, vamos allá. Uh, cuidado. Todo fuera. Son seis. ¿eh? Aquí otro. Aquí otro. Nos queda uno. Trabajo, agente 9. No estoy seguro de si es un huevo de pájaro o de dragón. ¿Qué opinas tú? Vale, aquí tenemos el primer huevito, el nivel Doula. No ya puedo volver a encender el generador gravitonométrico. Espero que no le haya entrado ningún pájaro. Oh oh. ¿No se El laboratorio está despejado y mm, ya huele bastante mejor. Sígueme. Creo que fuera nos encontraremos con rinox con armadura. Vas a necesitar un arma más poderosa para derrotarlos. Vale. <risa> vamos recogiendo, vamos a coger estoy las antes de salir, como siempre. Gemita verde, Otra o sea, gemita verde. ¿eh? Y yo creo que ya podemos salir. O ya no hay más. Según mis cálculos, las bombas de esta máquina expendedora deberían ser eficaces contra las armaduras. ¡Pruébalas! Vale Pulsa cuadro para lanzar bombas Vale Oh got you yeah yeah Quedan unos cuantos enemigos más. Tú puedes. Vale, perfecto. Bombo, pues, Vale, tengo que volver a poner bombas y hacer lo mismo. Ah, mi laboratorio. Ahora puedo volver a mis pensamientos. Vale, Roban, segundo huevo. Vale, tenemos 104 huevos, ¿eh? Ahora con tres. Para los bots 자 <웃음> Vale, ahora eso quería hacer. ¿eh? Vale, esto Esto está plagado de rico. Lo huevo, ya que lo huevo ya. Vale, pues ahí está el nivel, ¿eh? más o menos. Ahora tengo que volver atrás a formar más gente, y a por más, ¿eh? por más. O sea, de vivir Vamos a comprar el otro pobre. 150, todavía me quedan gemas, eh. Arriba. Ah, arriba hay algo. A ver. 150, sí, son 700, eh. Me quedan gemas todavía. a la gente ¿eh? vale ahora sí alguien ha puesto una bomba ganar el trofeo vale perfecto ya hemos hecho todo vale el completo pues nos vamos al, al siguiente nivel que vamos a hacer en la fábrica de fuerzas artificiales y ya veremos